Facebook en nuestra transmisión en vivo por bendición TV La Romana. Señores, eh, esto eh, tenemos el estudio con invitados, tanto locales como internacionales, que nos acompañan y engalanan eh, con palabra de verdad, con palabra de vida. Y, y hay un equipo de hombres que ha estado trabajando de manera mancomunada en el reino de Dios. Eh, trabajando lo que es la liberación y, y entendemos de que eh, eh, este equipo de hombres y mujeres eh, que están a nivel mundial eh, con un respaldo de Dios, eh, con el respaldo del Espíritu Santo, trabajando en pro de que seamos, eh, eh, el reino de Dios extendido a nivel del mundo y han habido una serie de actividades ...que se han estado realizando eh, a nivel del país... ...a partir del sábado para acá, habla Domingo... ...y bueno, tenemos estos invitados... ...tenemos al Pastor eh, Muñoz, que como director general... ...tenemos eh, a Bayona, coordinador internacional... Eh, ...tenemos a otros ministros, eh, a Santos... ...tenemos a José y tenemos a, al Ministro Miguel... Eh, ...y vamos a estar compartiendo con ellos... Parte de la visión que Dios le ha entregado eh, para realizar en, el, en, en esta obra maravillosa del Señor. Ministro Muñoz. Muchas gracias, primeramente, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este momento. Y puerta esta puerta que abrió hoy, gracias, Pastor Estarqui Mendoza, mi hermano. Y también gracias al Pastor Edwin, eh, de acá de Bendición TV, por haber abierto las puertas acá a esta... A esta, a esta programación y a este servicio que usted acá y gracias a mis hermanos que me acompañan acá eh, mi hermano muchas gracias aquí estamos también para servirle amén amén eso es así entonces el eh, ministro para que esté saludando Bayona eh, buenos días mis amados a ustedes un abrazo fraterno un abrazo a esta hermosa tierra dominicana gracias por acogernos en su casa aquí venimos con el mensaje de liberación un momento hermoso para compartir, para estar con ustedes y para que aprendan de esta bendición que Jesucristo nos ha entregado para todos. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, parte del equipo, presente a los demás. Muy buenas tardes, hermano Edwin, que Dios te bendiga. Pastor Santos Acosta, presidente del Ministerio Favor. ...y de la coalición del ministerio en intercesión por las naciones... ...que hemos estado mucho aquí hablando del altar nacional de oración... Métanle su cuñita al altar nacional de oración... ...que eso cambia el país... ...aquí estamos acompañando a, a Roger Muñoz... ...a Bayona, que Roger Muñoz es el presidente... ...fundador del ministerio Cristo Libera, eh, el, ...el ministro Ifraín Bayona... ...es el presidente internacional de las escuelas... ...una escuelas que tiene el ministerio... ...a nivel internacional... ...de manera gratuita para todas las personas... Tenemos aquí, a mi, a mi mano derecha, al pastor José Miguel Mato, que es el director del Ministerio Cristo Libera en República Dominicana y Haití. Y tenemos ya ese, ese buen mozo que está ahí, Miguel Rosario, que siempre hemos estado aquí con ustedes, eh, trabajando para lo, que, para lo que es la coalición del Ministerio en Intercesión por la Nación y el altar nacional de oración, que es lo que ha provocado el gran avivamiento que hay en este país. Así que aquí somos los que estamos y creo que ya... Saludos, ministro. Saludale. Muy buenas, buenas tardes a todos Dios les bendiga En esta preciosa tarde Hemos tenido un recorrido eh, Aquí en la ciudad de La Romana En el día de hoy En la noche vamos a estar en una de las iglesias De uno de los pastores de acá de la ciudad En la iglesia de Dios Arca de Cristo Donde el pastor Andrés André King Estaremos a las 7 de la noche hoy Excelente. Ayer fue un día extraordinario Ayer domingo Tuvimos dos conferencias con el pastor Roger Muñoz, el pastor Efraín Bayona. Son los, eh, los que Dios eh, ha escogido para levantar el Ministerio Cristo Libera a nivel mundial. Y el Señor está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo, entrenando a la Iglesia de Jesucristo. El Ministerio Cristo Libera es un ministerio de liberación y de guerra espiritual. Y Dios está entrenando muchos guerreros en Amen. estos tiempos. Yo soy José Miguel Mato, director de la Escuela de República Dominicana. Cristo Olivera, así que un placer Estar por acá con ustedes Interesante El Ministro, hay que saludar también sí. Saludo mis amados eh, Televidentes de esta Emisora eh, Bendición TV sí. Para nosotros un placer Poder bendecirles esta tarde Y dejar eh, Provisto la bendición Que estamos trayendo a la romana. Esta vez a través de Cristo Libera Internacional, un ministerio de, de liberación y sanidad divina. Es verdad lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo, Id Y hacer y discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolos a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo en este tiempo... Está levantando un tremendo batallón de guerreros para hacer ver a un mundo que, a, y a una iglesia que hasta ahora solo ha sido salvada, pero que está enferma. Hace falta complementar ese mensaje divino que Jesucristo nos entregó en la cruz del Calvario. No solamente para ser salvo, sino para ser libre y para ser sano. Jesucristo te libera de verdad, verdad. Qué bueno. Gracias, ministro. Entonces Sería, sería, bueno, sería sí. bueno agradecerle también a una persona que debió estar aquí, que no ha llegado, pero que salió, porque es el anfitrión aquí en La Romana, el pastor eh, Julián Fría. Fría, sí, sí. Es eh, un gran hombre de Dios que, hizo todo contacto, que ha abierto todas las puertas aquí. Sí. Y sería bueno informarle también que a partir de mañana, el, el, el, ya el, el miércoles, se estará en Acto Mayor. Sabemos que este, este programa lo ven por diferentes partes. En Acto Mayor se estará con una conferencia de, de Cristo Olivera en Acto Mayor el miércoles, ya el jueves, nos trasladaremos a Neiva, mi tierra natal, provincia okay, de Bauruco, okay. ya el día 10 estaremos en Pedernales, ya el día 11 en Barahona, ya el día 13 en Elías Piña, wow. ya después retornamos a la capital, después vamos a, a la, al norte, y a partir del 18 hasta el 26, que terminamos en Dajabón, Así se cumplirá la agenda de este gran ministerio de estos hombres de Dios que, que no han tenido tiempo Ni siquiera de descansar wow, wow, wow. Yo, yo quisiera aprovechar acá para También, eh, aquí también hay una persona que no se encuentra Acá, frente acá, pero Pero el aquí vino con nosotros acá de Seattle Washington que es mi hijo Roger Junior Este ah. es el hombre que Dios ha traído acá oh, yeah. a, la, a toda la nación nos acompaña Ahí está mi hijo querido Roger Junior Qué bueno, qué bueno sí. Pastor, eh, cuando Dios pone esta visión en sus manos, en el corazón, esta visión de este ministerio. Muy bien, el, um, todo tiene que ver con lo, lo que es la gran comisión. La gran comisión es que la gente conozca a Jesucristo. Y eh, esa es la salvación. La gran comisión. Y, y en la gran comisión hay algo de que hay algo que eh, se le dio a los apóstoles, que igual a a, nosotros, también a, a uno también para, le corresponde a la gran comisión. Pero la gran comisión, eh, ahí hay un ingrediente tremendo que la gente lo ha descuidado. Que dice la palabra de Dios que esta señal será lo que creen, en mi nombre expulsarán demonios. Entonces, aquel que es cristiano tiene la facultad, tiene el ADN de parte de Jesucristo, de expulsar los espíritus demoníacos. ¿Por qué está la gran comisión eso de que hay que, hay que expulsar demonios? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué? Porque hay demonios. Si dice que hay demonios, es porque hay demonios. Y también otro de que, que los ricos facultados legalmente, por Cristo, por la palabra de Dios, y que lo demás respetan, es a los cristianos. Aquel que cree en, en Jesucristo, tiene la facultad, tiene la de, para expulsar demonios. Ahora bien, si este hombre de Dios no expulsa demonios, entonces hay un gran problema a nivel mundial, porque los ricos legalmente facultaban en todo el universo son los hombres de Dios, cristianos. Entonces, ahí está el problema. Entonces, en vista de eso, de que la iglesia, la mayoría de cristianos no están haciendo eso, y hay un gran problema, entonces ahora Cristo... Eh, entiendo que Cristo forma este ministerio. Él me escoge a mí en su gracia en el 2011. Él me escoge a mí para, hacer, para formar un batallón a nivel mundial. Entendí desde el principio, me reveló el principio a mí de que no, no únicamente era que yo iba a ser el único. Que iba a expulsar demonios, que la gente que yo iba, iba a llenar, iba yo a llenar estadios, eh, la gente buscando para liberación, yo en el poder de, de Dios, en el nombre de Jesús, expulsar demonios la gente que va sana, libre. Hay, hay mucha gente que Dios ha levantado, sí, y eso está bien, porque Dios es soberano, Dios sabe. Pero en el caso específico no fue así conmigo. Él sí me, me reveló que no era únicamente que Roger iba a ser el todo, el todo y listo, no. Era para que cada, cada cristiano, porque dice la palabra de Dios, cada quien debe hacer esto entonces qué pasa que lo que Dios me cogió a mí él, eh, por ejemplo yo agarraba a María necesitaba liberación sanidad ok entonces yo a María en el nombre de Jesucristo le enseñaba yo le, le hacía liberación y que va libre sana ahora yo tomaba a María a María y le enseñaba lo que yo sabía entonces ahora María también hace liberación ya no somos uno solo haciendo liberación sino somos dos haciendo liberación ahora María también hace liberación y entrena también a Josefino también hace liberación entonces no vemos dos haciendo liberación, vemos tres haciendo liberación. Y así socialmente. Entonces, de esa manera, se ha formado un batallón a nivel mundial, porque es la orden de parte de Jesucristo. Y ese es, ese ¿para qué? Para que de esa manera pueda ser dado así la gran comisión, como debe ser, con y o sea, autoridad. O sea, estamos, estamos hablando del discipulado. Un discipulado. Un discipulado, porque tú agarras a alguien y lo disipulas para que siga haciendo esa labor, pero él tiene también el compromiso de hacer lo que por gracia recibió, darlo perfectamente ese es incluso en la, en la palabra de dice, Dios dice textualmente jesús le dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos un discípulo hace discípulos se multiplica incluso desde Génesis dice fructificar y multiplicados entonces qué pasa que yo digo fruto pero tengo que multiplicar eso y eso es lo que ha hecho Dios a través de este ministerio y así debe ser cada persona tiene que hacer esto y por eso ya hoy en día ya sobre el 2011 a casa acá ya en, hoy en día son más de un millón de personas que hacen lo que yo hago y lo que hacía Jesucristo, porque Jesucristo hacía eso, expulsaba demonios, libertaba a la gente. Entonces lo que hacemos aquí, hemos crecido gracias a Dios por esto y estamos en más de 34 países hoy en día. Cada país tiene su coordinador, su director, en cual tiene cientos de maestros haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo, lo interesante es tu pastor, mi hermano, es de que esto es completamente gratis. Nosotros no cobramos ninguna ningún dinero por hacer liberación, por hacer congreso, por nada en absoluto. Porque es que es así debe ser, el reino de Dios. Viene el, el cielo y hay que entregarlo así así como lo entregaron. Y de gracia recibo, damos también de gracia. Entonces este es un plan perfecto de Jesucristo wow. para que usted, toda persona, toda persona, tiene que hacerlo. Porque es el llamado, cada persona tiene que hacerlo. Porque si no lo hace, hay un problema tremendo. ¿Cuál es el problema tremendo? ¿De qué? ¿De que No van a expulsar a los demonios. Y Satanás viene a robar, matar, destruir. Entonces el problema grande que hay en el millón es este. Si el cristiano, usted que es cristiano no está haciendo eso, no está expulsando demonios, entonces la pregunta del millón es esta, quién lo está expulsando, quién lo va a expulsar, entonces un gran problema que hay, ¿En serio? mundial serio, porque el diablo viene a robar, matar, destruir, y, y así como estaba yo, yo estaba no, yo estaba mal, yo predicaba el evangelio, pero yo sabía todo esto y yo estaba mal. Mal, mal, mal, que yo predicaba un evangelio en santidad, casado con mi, mi hermosa reina, mi esposa, a propósito, mi esposa Gladys Méndez Torres, que mi, mi reina no está acá, pero eh, la amo con todo mi corazón, y aquí le mandó un saludo, si como si ya ve esta transmisión, está en Ciaro. Y, y, y yo estaba mal, yo qué, yo estaba enfermo. Predicado el Evangelio, yo más de tres veces me dieron de emergencia al hospital, taquicardia, taquicardia, bum, bum, bum, bum, taquicardia. Tremendo, también yo estaba mal, que colesterol alto. Tenía una pastilla diaria, yo tenía que tener un problema de colesterol. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchándome ahí también, también tienen problemas de colesterol. O taquigardia. Tremendo, tremendo. También sufría de qué? Pesadilla. Una pesadilla terrible, pastor. De que yo estaba de eh, eh, que persigan perros negros. Esa era tremenda la pesadilla. Otra cosa que también sufría yo que era que alergia. Una, una tremenda, una Perfume, ese era ese era tremendo Estaba yo enredado Otra cosa que sufría yo de un de, eh, cansancio extremo Yo me acostaba a descansar y amanecía peor Me he cansado y qué que pasa aquí ya Otra cosa sufría era dolor mucho, dolor físico Dolores en el cuerpo, dolor en la espalda, en las piernas Era tremendo, tremendo Y así muchas cosas sufría yo mi hermano Pero gracias a Dios que Dios me dio re, a, para aprender sobre la guerra espiritual, liberación Y yo apliqué eso a mi vida porque las palabras hay que vivirla hay que vivirla, entonces eh, eh, yo apliqué eso, y gracias a Dios, de ese momento, hace más de 10 años, mi hermano, cero colesterol, me saqué el cantidad de demonios yo en el nombre de Jesús, aprendí autoliberación, y es lo que estamos enseñando a la gente, oh, no. haga su autoliberación, vamos a, a aprender, vamos a libertar, libertar a la gente, porque no está bien de que un cristiano esté todo ahí, todo enfermo, con cáncer, con diabetes, y colesterol, y son simples demonios son simples demonios entonces hay que expulsar a esos demonios entonces nosotros acá estamos en esa tarea Dios me trajo acá también a Puerto a Puerto Rico a Perdón a República Dominicana como paro viajando muchos países ahí a República Dominicana y, y para decir al pueblo de republicano americano mi hermano vamos pila esto es que este es el reino de Dios es, hay que aprender guerras espirituales y damos las clases tenemos las clases las escuelas gratis que es una escuela eh, online o presencial puede dar no hay problema y nivel básico, intermedio, avanzado eso se le entrega al pastor, a los pastores incluso aquí tengo un pendrive una un, un memoria, que se lo bajo la, al celular computadora de la persona el pastor o de un cristiano, para que aprenda liberación porque esto hay que multiplicarlo esto hay que multiplicarlo, y estamos un día más de 34 países hoy día me ha estado motivando, o sea que Está haciendo su trabajo. <risa> ah, el patrón fría, <risa> sí. tremendo instrumento acá también, acá de guerrero, tremendo así. Y estamos en más de 34 países hoy en día, gracias a Dios por eso, y creciendo, porque ese es así es. El reino de Dios, no solamente de palabras, sino de poder. Jesús dijo en su palabra, si no creen por mis palabras, crean por las, las señales prodigios. Entonces hay dos formas para que la gente crea, porque el problema es que la gente no cree la incredulidad de la gente, entonces yo voy a hablar, a hablar del evangelio, la gente, y la gente, no, así si, sí, yo, mira que te vas a arrepentir, mira que Cristo Jesús te ama a ti, te Jesús te ama a ti, mira ve la iglesia, congregate, mira que salvación, tal, la gente es eh, por aquí por acá, pero como la gente ve, es una forma de, de, de, de, de que la gente crea, pero mmm, hay mucha gente que no cree, entonces qué pasa, que ahora sí la otra forma es el poder, cuando la persona ve el poder, que la persona siente, tiene un dolor de cabeza y se le quitó el país, ¿qué pasó aquí? Un dolor, una obra en el nombre de Jesucristo a, y le echa el, el demonio que está ahí, la persona queda libre sale, epa, ¿Qué pasa? Yo creo. Y los ahora se congrega más fácilmente. Es que todo es la gran comisión. Hay que ir a hacer la gran comisión. Y para hacer la gran comisión, efectivamente, hay que ir con ingredientes de poder. Porque el reino ese, hay un reino un reino demoníaco. El inconverso, ¿dónde vamos uno va a hacer la gran comisión? A los inconversos, que conozcan a Jesucristo. Pero ese reino, esa persona están bajo un reino demoníaco. donde lo, lo dice. Principados, gobernadores, potestades. Una estructura demoníaca que cuida sus almas, sus demonios ahí. Entonces usted va, va, va, va a vagarizar a esa persona y usted se va a enfrentar a un reino, a un reino que tiene poder. Por eso Cristo a la iglesia le da poder y autoridad. Si Cristo le da pobre autoridad, ¿por qué? Porque la va a necesitar, porque necesitamos el pobre autoridad, porque vamos a un reino. Bueno, la mayoría de la gente no usa el pobre autoridad, no usa las armas tremendas que tiene. Y por eso usted que está ahí, mi hermano, es hora. Es hora que usted use las armas que dios te le, entregó, que le entregó. Y aquí entre el Ministerio Cristo Rivera, aquí el pastor Fría, aquí están todos aquí, hermano. Contáctenos, entre. Este curso es gratis. Hacemos el curso gratis eh, por internet o presencial. O usted nos llama. Le enviamos a usted todo el curso a su iglesia, a su pastor, a usted, hermano, para que usted dé clases. Ahora bien, no solamente esto estamos haciendo única inter, única inter en la única entre las iglesias, No. También hacemos lo mismo, igual que hacemos aquí, lo hacemos dentro de las cárceles. En las cárceles, vamos a las cárceles, gente del ministerio va a las cárceles, y también en las cárceles le hace liberación a un cristiano ahí, o se convierte a Cristo, hace liberación. Ahora ese hermano se le enseña también liberación. Ahora ese hermano se queda dentro de la cárcel porque está preso, haciendo el trabajo, liberación, y enseñando a otros a hacer liberación. Entonces dentro de la cárcel hoy en día, hay mucha gente haciendo liberaciones y entrando a otra liberación dentro de las cárceles. Igual también en los centros de rehabilitación también. En los centros de drogadicciones, en los anexos. En todas partes está esto. Esto es algo tremendo. Porque Cristo viene pronto y Él quiere que su iglesia... Mi hermano, ¿cuándo? porque la iglesia es el poder? Es poder, Jesús constuvo aquí poder y autoridad Jesús se fue a los apóstoles también igual Poder y autoridad, pero qué pasa Que se perdió en un momento dado Pero ya es hora, Cristo ahora en el último tiempo Ha levantado este ministerio, Cristo Porque de Cristo incluso lleva el nombre, Cristo libera Levantó este ministerio, ¿para qué? Para que su iglesia, su madre esposa Aprende esto, incluso se santifique Porque este ministerio también santifica, pastor Porque una persona para ser libre Tiene que santificarse, o de nuevo no se va Este es ministerio completo cuando este ministerio llega a la, a la vida de uno, no santifica, no santifica, y no liberta, no sana. o sea que es mucho mejor. es Esto es lo que es, patrón, mi hermano, esto es lo que estamos ofreciéndole. Cristo nos envió acá a la República Dominicana y al mundo entero, porque de aquí vamos a, vamos a regresar a Searo de nuevo, después vamos a irnos para, para Argentina, después vamos a estar en, en República en Costa Rica, y así sucesivamente está viajando, porque este es lo que Cristo está montando a nivel mundial, hermano, para que todo el mundo haga, todo el mundo debe hacerlo, usted tiene que hacerlo. Está fácil, es sencillito. Ahí te se le enseña en la escuela todo eso, mi hermano. Wow, interesante. Eh, Pastor Efraín, quisiéramos escucharle. Esto es una bendición. Este ministerio Cristo Libera, amados, es un regalo tremendo del reino de los cielos. Él está levantando un ejército, eso somos. Un poderoso ejército señalado en Joel 2.2 para este tiempo final, para mantener, ayudar a mantener la iglesia victoriosa de Jesucristo, limpia, libre y sana para su segunda venida victoriosa. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. El Ministerio Cristo Libera, como lo señalaba nuestro director, es un equipo a nivel mundial en más de 34 países, guerreros desplegados en todos los países, no solo liberando, nuestro cometido no es solo liberal, es entrenar, es capacitar para multiplicarnos y hacer avasallante esta batalla contra el reino de las tinieblas. Fácil, hermano, tú te vinculas al ministerio a través de la enseñanza vía WhatsApp y a través de más o menos 80, 100 videos de liberación vas a entender toda la estructura, pero sobre todo vas a tener la convicción inequívoca. ...de la tremenda victoria que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Vas a conocer quién eres tú en el mundo espiritual... ...y por qué el mundo espiritual de iniquidad te debe respetar... ...y por qué deben ser expulsados los demonios... ...y ellos te van a obedecer... ...porque está escrito en la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y no podemos seguir así como estamos. De ultranza a la liberación... Porque el diablo en nuestras iglesias está matando las ovejas, está destruyendo, está metiendo cáncer, divorcios, iniquidad, inmundicia, quebrando las finanzas. Porque el primer foco de ataque demoníaco es la iglesia, porque no quiere dejar que la iglesia avance. Porque él tiene muy clara la estrategia en el mundo espiritual. Nosotros, iglesia de Jesucristo, sentados en lugares celestiales, ¿qué estamos haciendo? Vamos a enarbolar esa bandera de libertad y este ministerio es una herramienta. Incorpórate a este ejército del reino de los cielos y vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Interesante, algo importante aquí. Este ministerio no es para montar iglesia. Cristo era no monte iglesia. De hecho, no tenemos ni una iglesia. Este ministerio es para las iglesias, es para los pastores, para el cristiano, que tenga todo esto, todo esto. Es algo interesante. Todo lo increíble, es de una parte ayuda de... para el ministerio Es una ayuda para el ministerio, una ayuda para el pastor, para, el, para la congregación para... Es, es una ayuda tremenda Esto viene de parte de Jesucristo, definitivamente Tremendo ¿Y cómo, cómo pueden lograr eh, obtener recursos para operar así, a, a ese nivel? Eh, porque operar en 34 países, hacerlo de manera gratuita O sea, no, no, <risa> no hay un interés per se, no sino solamente expandir el reino de Dios la gracia, definitivamente aquí Dios tiene la mano colocada, puesta aquí ya, este poder de Dios se lo a todo él. Eh, esto es algo milagroso porque de toma, eh, que porque nosotros no, no, no cobramos por liberación. De hecho, ustedes saben nos aquí, no venimos aquí, no cobramos nada. Y nosotros lo que hacemos eh, de gracia. Es que esto es de parte de Dios. ¿eh? Cada maestro, cada uno de ellos, cada, ninguno, ninguno recibe ningún nada, nada. La gracia, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios lo sostiene. Eh, sostiene. Es que digo, como todos repetimos siempre, digo yo siempre, eh, hermano, uno con, con tener únicamente arroz con frijol, mi hermano, aquí le dicen como el frijol, le dicen Chuela. habichuela, mi hermano, ya, lo demás. Y otra cosa, ¿sabes? Sabemos algo importante. Nosotros venimos, es que el problema a veces es el dinero, sabe La gente, el dinero, un cuento. Y otra vez, dicho que, y, lo vivo ese, eh, venimos pelados sin nada, y no vamos a ir sin nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el cuento? de acumular dinero? Pensar, no, no, no, no, no. no. De otro hacemos todo así, Dios, Dios nos sostiene, Dios nos sostiene, Dios nos sostiene acá, mi hermano, de una forma milagrosa. Y aquí estamos vivos, gracias vivos, y aquí estamos. Y avanzando el ministerio del reino de los cielos. Amén. Reino, porque Dios sostiene, Dios sostiene, Dios sostiene, mi hermano. Entonces, eh, ¿cómo se maneja a nivel de estructura el ministerio? Ha hablado algo y me gustaría que pudiéramos expandir esa parte de la estructura del ministerio. Llevamos ya que usted, eh, eh, como coordinador mundial, o sea, director general. Entonces, ¿cómo van las diferentes estructuras hasta llegar a lo local? A lo local. Bien, eh, la... esto fue, esto es algo, todo lo manejó management... nuestro Señor Jesucristo. Eh, hay una dirección general en la cual eh, Dios me colocó en su gracia como fundador, director de desearo. Y, y ahí sigue nuestro hermano que Dios colocó al lado que es el director de todas las escuelas a nivel mundial. Tenemos muchas escuelas presenciales y también online. Y de ahí seguimos entonces y también tenemos otra secretaria que tenemos incluso bien en México, como esto es online, tenemos mucha gente a nivel mundial. Y, y tenemos en cada país, tenemos coordinadores, coordinadores, coordinadores. Cada coordinador tiene su asistente, y de ahí sigue entonces lo que es los maestros. Okay. También también depende la cantidad de, de, de, de, de, de, de, de alumnos, de maestros, hay también hay coordinadores de maestros una estructura bien organizada hasta llegar al alumno en general. De ahí se maneja también tenemos, eh, la estructura de, de, de lo que es marketing, publicidad, para alcanzar las manejar las redes. Estamos en YouTube, Facebook, manejamos también canal, televisión. Tenemos tenemos muchas, muchas formas para llegar a la gente. menos es la estructura que está formando Cristo, libera, organizada. Excelente, excelente. Entonces, eh, para la gente a llegarse, ¿cuáles son los procedimientos? Muy bien, buena pregunta. Y gracias por la pregunta, mi hermano, porque queremos que la gente llegue. Bien, eh, sencillo, usted puede ir a la página cristolibera.org, ahí, ahí dice enseguida unirse a la escuela, usted da clic ahí y enseguida entra a la escuela por WhatsApp, ok, y también están nuestros teléfonos ahí. Esa es una de las formas también, YouTube, Facebook también está la forma ahí, eh, o contactar a algunos de mis hermanos acá, incluso pueden dar el teléfono acá de... de de pastores eh, pastor aquí en estar de aquí o mi WhatsApp, incluso pueden mi WhatsApp que yo lo saben se distribuye también al, al mundo entero el WhatsApp mío es el, el signo más porque Estados Unidos 1 425 269 2755 el signo más 1 1 4 269 2755 por eso me dieron no puede contactar al pastor y ahí la y ahí, la persona entra la persona entra enseguida a un enlace maneja mucho WhatsApp un enlace que se llama escuela general, de ahí entra y de ahí la persona encargada de, de la, la, la directora de esa área toma el, el whatsapp y lo, lo, comp lo comparte a los diferentes grupos de los dos países. Y ahí entonces de ahí lo recibe lo recibe la directora de la escuela y lo comparte a, lo, a la, un salón de clases, un salón de clases con su maestro y ahí sigue la enseñanza. Ahí lo vemos desde el principio hasta el final, la persona se gradúa y al final la persona que se gradúa pero va ante un diploma de certificado de que, es de, de que es un ministerio, un ministro en liberación. Con relación a, a, a, a la plataforma ¿es en vivo, o es diferido, o cómo Tenemos hay ya un horario. Ok, muy bien, gracias por la pregunta. Eh, no, la SS ya está, ya está, la, una escuela online, ya está, los, los las clases ya están ya establecidas en, en video, en YouTube, en YouTube. Entonces ahí está, la persona puede estudiar a la hora que desea. El día que sea, la persona por levantarse a las dos de la mañana, toma su, su clase y la estudia ahí, la estudia ahí, envía un, un pequeño resumen de dos minutos, un audio acerca de lo que entendió, entendió la, de, de la clase, se lo envía a su maestro y ahí va, ahí, va su, ahí va avanzando. Entonces es sencillo, eso no hay nada, la persona no la puede estudiar y la persona puede hacer el curso en 15 días. Hemos conocido gente que todo el curso ha hecho en 15 días. Ve la, ve la importancia de esto, la urgencia de esto y se pone a estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar y en 15 días saca el curso esto es sencillo así, o sea, esto es práctico la persona puede, es una de las formas que es online la otra presencial es de que el pastor o la persona que desea, eh, se le entrega la información toda la escuela y la persona en su iglesia en su iglesia, presenta las clases en video o uno sus líderes, a su gente y van empezar las clases ahí, pueden hacer también ahí también en su, en su iglesia o en su oficina en cualquier lugar pueden hacer las la clases ahí presencialmente, la pueden hacer y de hecho están, están haciéndolas presencialmente qué bueno, vamos a pasar al, al pastor Frías, que ha sido <coughs> el en la hombre enlace acá. Vale, si en la romana, es un buen Entonces, ministro, háblenos de lo que han estado haciendo, ¿verdad? Eh, hemos estado mirando la, lo, la cobertura de oración, eh, la coalición, ¿cómo? cómo? Sí, y el altar nacional. El altar, el altar nacional la... Eh, la... Y, todo, y todo esto que usted ha estado, ha sido una voz, una voz acá oh. en la romana. Entonces, háblenos de lo que se está haciendo acá, ministro. Sí, eh... Nosotros le damos gracias al Señor por el Cristo Libera. Eh, tenemos el altar nacional de oración que es otra parte donde estamos motivando a las personas y estamos organizando el altar en todo el país. Por ejemplo, en este mes de enero y febrero, nos movimos por, todo, por todos los municipios para organizar el altar nacional de oración para que haya un representante del altar en cada municipio pero asimismo también estamos motivando a los pastores, le hablamos a los pastores para que entren al curso de Cristo Libera, ¿por qué razón? como bien me conocen la mayoría de personas que me conocen, saben que siempre yo he trabajado en liberación y en esa área de guerra espiritual sin embargo eh, habían cosas que yo tenía que, en las que yo tenía que crecer, cuando llego a Cristo Libera, pues yo eh, aprendo esas técnicas Que me faltaban ¿verdad? Porque tenía treinta y pico de años en guerra espiritual Pero yo le decía al Señor Señor, por hay cosas que yo necesito saber Y asimismo Sabemos como dice el apóstol Pablo No es que lo hemos alcanzado todo Pero Cristo libera es un eslabón Y cada pastor que entre a Cristo libera Se dará cuenta Que su nivel espiritual va a crecer Porque tenemos el ataque Número uno que tiene la iglesia la gente no lo sabe, pero los emisarios número uno del reino de la tiniebla son los brujos. Y los cristianos evangélicos están ahí al lado de ellos y a veces conviven con ellos toman café con ellos. Y a veces ellos le tienen las enfermedades, le tienen toda esa maldición encima y el cristiano no se da cuenta. Pero cuando usted esté en ese nivel inmediatamente, que al, se asoma algo, que usted, usted se va a dar cuenta... Porque aquí usted va a aprender esas herramientas necesarias para que eh, llegue a eso, para que usted logre eso. Porque el reino de Dios es así. El reino de Dios, Jesucristo lo dijo, eh, cuando llega el reino de Dios, echa fuera a los demonios. Así que un brujo no puede estar compartiendo con la iglesia y dentro de la iglesia y que la iglesia no se dé cuenta. Ah, hay algo, ahí falta algo. ¿Qué está haciendo? Eh, eh, Cristo Libera, ye, eh, está recorriendo el país, vienen de Washington, de Seattle, Washington, vienen a República Dominicana a estar aquí 30 días. Wow. ¿Por qué? Aquí tenemos al director, al director nacional de Cristo Libera, que lo conocimos hace un par de años y nosotros hemos estado trabajando juntos y promoviendo. Aquí yo le he mandado este mensaje a muchos pastores. Bueno, todos los miembros de la Asociación de Pastores tienen ese link para que se inscriban, porque siempre lo mando. A usted también. <ríe> eh, eso, aquí vinimos eh, y están ellos, tuvimos cuatro actividades. El, eh, eh, ayer en la mañana tuvimos donde Abraham Berroa, fue algo poderoso, ah, hubo una liberación poderosa allí. Oh, Dios. Estuvimos donde nuestro amado pastor... Manuel Silvestre anoche, poderoso. Hoy, hoy a las 7 de la noche, es el culto de la Asociación de Pastores. Y como ya la mayoría saben, yo entrego el mando hoy, como presidente de la Asociación de Pastores, y debía haberlo entregado la semana pasada, pero como Roger iba a estar aquí, Cristo Liberé iba a estar aquí, yo hablé con la nueva presidenta, me puse de acuerdo, y le dije, mira, quiero que la entrega de esa noche predique el pastor Roger Muñoz, que es el presidente de la Escuela Internacional Cristo Libera. Así es que esta noche habrá un lleno allí en Arca de Cristo, habrá una gran bendición. Queremos que vayan temprano, porque le vamos a dar bastante tiempo a Roger y al pastor, porque ellos predican en combinación. Es algo extraordinario, te queremos ver allá con tu cámara <ríe> Este es un hombre que está con nosotros siempre en las actividades Pues así que a toda la comunidad y especialmente al pastorado de esta ciudad de la Romana Le estamos invitando y le estamos recordando nuestro compromiso esta noche Allí en la iglesia de Dios Arca de Cristo que está en la doctor Ferry eh, número 76 Así que, hermanos, hermanos, esto es una bendición del Padre. Y como ellos decían, Dios da cosas y nosotros recibimos. Nosotros recibimos. Ustedes me pueden contactar también para yo mandarles el link de la escuela al 809-493-5813. Eh, me pueden contactar. Yo eh, estoy para eso. Esto, estamos trabajando en liberación. Y sabemos, maestro ya. Y exacto somos maestros, sabemos, eh, yo tengo alumnos en Colombia, que lo estoy dirigiendo, yo tengo alumnos en muchos lugares, porque nosotros eh, hablamos con Roger, y a veces la cosa en la escuela se tarda un poquito, y la gente, yo le mando la, las lecciones, y ellos arrancan de una vez, y comienzan eh, en la escuela. Allí tengo a, a, a Diego, y Diego anda haciendo liberación allá en Colombia, me dijo, pastor, esto es extraordinario. Damaba en el cuarto nivel y ya está haciendo liberación. <ríe> Poderoso es el Señor. Así que hermano, yo le invito a participar. 809-493-5813. Y le envío esa, ese link. Aquí él le llega al director. Cuando usted se inscribe, él lo pone en una, en una escuela, porque hay escuela, es mejor en un salón, un salón virtual. Donde va a aparecer una maestra y ahí le va a caer a Miguel, allí le va a caer a Carlos, al maestro. Y ese maestro entonces se va a comunicar contigo y, y va a comenzar a mandarte las lecciones. Sencilla, la va a escuchar, le va a dar un reportito de dos de do o tres minutos y él te va a mandar otra, otro, otro curso porque son por, la siguiente, eh, por niveles primer nivel y te va a mandar tu, tu sello o tu escudo cómo es medalla de que pasaste el primer nivel de hecho hermano dios va a bendecir a la romana yo sé que después de la visita de roger muchas personas van a ver, van a entrar porque esa liberación masiva que hubo ayer fueron muchas personas que fueron sanadas ayer muchas personas porque se hacen liberaciones individuales pero al una iglesia que tiene mil y pico de personas, uh -huh. se hace juntos y son liberadas la gente. Así que esto es poderoso, es poderoso Miguel, ¿sí? esto es poderoso, segunda de Timoteo 2.2 que se está haciendo, escoge a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros. Aquí tenemos al director nacional Miguel. Su teléfono también. Sí, sería bueno nuestros teléfonos, pueden, pueden contactarnos al 829-319-8715, 829-319-8715. Nos contactan, inmediatamente entonces recibimos el contacto, eh, le pasamos su contacto a un maestro y luego entonces lo llevamos al salón principal, entonces el maestro le dará seguimiento Toda la semana le estará dando seguimiento. Y usted va a ir creciendo en los niveles, en el conocimiento. Hay personas que desde el primer nivel ya están haciendo liberación. No han terminado el, nivel, el avanzado. Y ya desde el primer nivel, porque esto es práctico. Esto es práctico. Esto es tú escuchando, viendo y, y actuando. Es la ventaja que tenemos en Cristo Libera. Se necesita el conocimiento en este tiempo. Así que Dios me le bendiga. Excelente. Eh, Pastor Roger, ya para, para despedirnos... Déjenle una palabra y quiero que ore por nuestra audiencia que está ahí y, y ustedes no, no tienen que orar porque hay, hay, que, hay, que, hay, que liberar, hay que liberar hay que liberar claro ok ok bueno prepárense a ser libre ustedes ahí pues. bueno si alguno de ustedes que, está, que están que ahí no es cristiano eh, o está apartado de jesucristo eh, es bueno que usted ahora reciba esta oración de reconciliación o de fe, que le decimos a los cristianos ¿Qué? Porque el primer paso es, la persona hay que ser de Jesucristo la, El pan es para los hijos Así que por favor, eh, repita oración Por favor, diga Señor Jesucristo, perdona, te acepto hoy Como mi único Señor y suficiente Salvador Vengo a ti arrepentido A pedirte perdón por todos mis pecados Gracias Jesús por perdonarme Hoy te acepto como mi Señor, Señor Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida Y gracias por la salvación Amén, amén, así de sencillo, que ¿ok? Así que hermano, usted pertenece a Cristo de Jesús Ahora, ahora mismo obrar por usted Ok, es sencillito porque tomara, estamos en el tiempo Aquí rápido, bien Ahora por favor, repita esta oración o, o, o, Por favor, mejor Cierra los ojos, cierro los ojos ahí, Cierra los ojos ahí Respira por fondo unas cinco veces Ahí creo que está relajado, no ore usted Voy a orar yo por usted Listo, ya empezó la, ya, la liberación En el nombre de Jesucristo Escúcheme cualquier espíritu de maligno que esté operando mis hermanos. El tiempo de ustedes en ellos se acabó. Estos son hijos de Dios. Los pecados de ellos han sido quitados, perdonados. Las maldiciones fueron quitadas de ellos, porque ustedes saben muy bien lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el tiempo de ustedes, mis hermanos, se acabó. Y si algunos están ustedes por brujería, fue enviado por la hechicería, esa orden, esa brujería, ese conjuro, en el nombre de Jesús los destruyo, los cancelo. Todos los altares con que hicieron pasar esa brujería son derribados, quemados con fuego en el nombre de Jesús. Todos los pactos que hayan hecho contra ellos, satánicos, realmente de, de, de, de sangre, lo que sea. Esos pactos en el nombre de Jesús son anulados por el pacto de sangre de Jesús, que es lo que vale en mis hermanos. Así que, pito demoníaco, el tiempo ya se acabó. En el nombre de Jesús, a la cuenta de tres, van a salir de ellos van a quitar todo lo que le colocaron a ellos. Si le colocaron ya demonios a su esposo, su esposa, sus hijos, su nieto, su congregación, en su vecino, lo que sea, los van a quitar. El tiempo ustedes se acabó. Y tú tienes ningún derecho legal de estar mis hermanos operando en ellos. Porque Cristo los perdonó. Con su sangre los perdonó. Así que rápido, recuerden todo ahí. Y también recuerden todo de demonios que colocaron de finanzas. Ustedes van a hallar todo el que hace ruido, que hace miseria. usted van a salir de mis hermanos, de mi nieto, en el nombre de Jesús, a la cuenta de tres. Rápido, a la una. Prepárense. A las dos y a las tres fuera de mis hermanos ahí, fuera. Todos en el nombre de Jesús los envío para el abismo, para el abismo, fuera de ahí. Nunca más regresan a ellos en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, suelte su cabeza, fuera los arrancos de su cabeza, fuera de ahí, fuera, se acabó. El trabajo usted se acabó, se acabó, fuera de ahí, fuera de su espalda, fuera muerte, fuera destrucción, fuera bloqueo, fuera ruina, fuera escasez, fuera, fuera de ahí, fuera. No se queda ningún demonio escondido, no tiene ningún derecho legal. Fuera de, todo escondite en el nombre de Jesús, lo destruyo. Fuera de ahí, fuera. los arranco de la cabeza, fuera de ahí, fuera, los arranco de la cabeza de los ojos, de los oídos, fuera de ahí, de la espalda, fuera, cansancio, fuera de ahí, de los huesos, fuera de ahí, del corazón, fuera, tristeza, enfermedad, fuera de ahí, fuera, fuera de ahí. los arranco, desarraigo, destierro en el nombre de Jesús, del, del, del estómago, fuera de las partes íntimas, de las piernas, rodillas, codo, fuera de ahí, fuera, libres, libres, libres, libres, libres, todo se acabó ya, todo se acabó ya en el nombre de Jesús, son libres, libres y sanos, libres y sanos, libres y sanos. Reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios, llena a mis hermanos que están conectados a mi rey, llena a los, mi Dios, señor, y sano, mi padre, y que se unan a este ejército, mi Dios, que se entrenen en guerra espiritual, señor, para que vayan a liberar, a servir a otros, señor, para toda y gloria a Jesús. Gracias, rey de rey, mi Dios, por esta oportunidad de acordar mi Dios, y gracias por la libertad mis hermanos, señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi rey, mi Dios, y gracias, mi hermano, gracias a usted, mi hermano, por, por ese, ese gran oportunidad de hablar con usted, hermano, acá, y la verdad que yo sé que va a ser, va a ser gran bendición esto acá con mis hermanos, ellos fueron libres ahora, yo sé que van a llamar acá y van a testificar, hermano y se van a unir a este batallón igualmente usted yo sé que Dios te lo usa grandemente hermano lo bendigo en el nombre de Jesús hermano amén amén dios es bueno maravilloso es Dios señores gracias por estar con nosotros y gracias por bendecir nuestra república dominicana gracias por el esfuerzo que están haciendo eso es, es muy importante para, para el pueblo de Dios eh, lo que están haciendo no es en vano están sembrando en buena tierra y eso va a germinar. Gloria a Jesús. Agradecemos, de verdad que sí. Pastor Fría y a todos le bendecimos. Hasta aquí este espacio, por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.